Google cambia radicalmente el diseño de sus Google Glass podemos ver cómo parece un monóculo que son más o menos como los visores que utilizan este, las fuerzas especiales los has de haber visto en alguna película de guerra es un diseño bastante interesante porque al parecer esta banda que vemos aquí se puede ajustar a varias posiciones la banda es ajustable como que dicen en T-Scrunch en donde se puede configurar para que tenga un contacto con A100 o en otro tipo de, digamos, de formas ¿no? que sean más, más útiles. Podemos ver que tiene una pantalla muy cerca del ojo. Y, pues bueno, de acuerdo a Red Users un portal de noticias y tecnología, ellos eh, mencionan que esto se debe a, pues, a un aprendizaje de los errores que tuvieron en el pasado y que esto se va a enfocar a... Usuarios corporativos, ¿no? es, un, es un cambio totalmente diferente, un poco más simplificado. Y pues ya veremos cómo le va con esta especie de, de, de visor muy futurista.